¡Hola amigos! Soy Camila y hoy vengo a recordarte que tenemos cinco sentidos que son gusto, olfato, tacto, vista y oído. Que hacen que mi cuerpo funcione adecuadamente. Y que nuestra maestra nos explicó que los otros tres de ellos son el tacto, gusto y olfato. Aprendimos que el sentido del gusto se encuentra en la lengua y que nos ayuda a reconocer los sabores de los alimentos que consumimos. Dulce, salado, ácido, el ácido de un limón. ¿Y cómo debemos cuidarlos? La profe nos dijo que evitemos sabores muy picantes, salados, ácidos o amargos. Cuidando la higiene de nuestra boca, mantenemos limpias nuestras encías y dientes. También aprendimos del olfato, que se encuentra en nuestro órgano de la nariz. Por medio del sentido del olfato, percibimos los olores que nos rodean. ¿Agradables o desagradables? Pero también nos dijo la maestra que debemos cuidarnos de no introducir objetos en ella, porque puede ser muy peligroso. Sonar la nariz con cuidado, evitar el humo de los cigarrillos, mantener las fosas nasales limpias, respirar por la nariz y no por la boca, proteger la nariz del polvo. Y me gustó mucho, la maestra habló del sentido del tacto, porque sabes cuál es nuestro tacto. ¡Es todo nuestro cuerpo! Con el que podemos sentir la temperatura de los objetos. Si es frío o caliente. Si es áspero como un paste para el baño. ¡O liso como el jabón! Y aunque está en toda nuestra piel, utilizamos más las manos para conocer cómo son los objetos. Que para cuidarlo, Debemos alejarnos de sustancias peligrosas. Si no las conocemos, no las tocamos. También tener cuidado del fuego y la electricidad. No tocar y alejarnos. Lavar las manos frecuentemente. Bañarnos todos los días. Ayúdame a resolver. Observa en cuál de las siguientes imágenes utilizamos. El sentido del olfato. Muy bien. Ahora, ¿en qué situación utilizamos el sentido del gusto? Muy bien. Con el gusto sentimos el sabor del helado. ¡Mmm! Ahora, con el tacto, ¿qué sentimos? ¡Exacto! Con el tacto sentimos lo suave que es el peluche. Recuerda, tenemos cinco sentidos y estos funcionan con ayuda de nuestro cerebro. Podemos cuidarlo para que nuestro cuerpo funcione muy bien. Me encanta mi preescolar porque aprendo mucho.